...contacto diario en el día de hoy después de esa importante participación de nuestra gente que maneja lo que son las MITIME en San Francisco de Macorís. Agradecer su participación a Ezequiel González, que encabeza, ¿verdad? Y es quien Eso. es dueño de esa parte de los LUNES aquí en San Francisco de Macorís. Nosotros, pues tanto Sergio Romero como nosotros, pues presta a compartir los comentarios de esta hora en este espacio. Sí, desconectado, pero ha vendido, verdad. Eh, al inicio estaba, le estaba diciendo a ustedes que no he visto esa publicación en, en, una, en un periódico de circulación nacional, sino en, en Vox Populi y también de, en las redes sociales que se han convertido en los primeros que dan el grito de alarma de la verdad o la mentira de lo que pueda estar pasando en el país. Y es que a raíz de que en esta semana es posible que se introduzca la pieza legislativa, ¿verdad? De Donde se le va a tratar de dar, <coughs> abrir la brecha o quitar ese, ese, ese estribillito, esas tres líneas, de, dos líneas que dice de nunca jamás, o, o no hubo no, no repetir en el 2020, eh, una reforma a la Constitución. Y que apare eh, según eh, aparece milita militarizado el, el, el Congreso Nacional Yo creo que eso fue una, es una exageración de las redes Yo no, no creo que eso sea, sea necesario Pero sí hay que saber que el conteo regresivo de, de esta instrumentación Debe hacerse rápido, ¿verdad? Porque ya el conteo es corto, ya eh, para junio, ya julio eh, julio, final de julio, principio de agosto hay que, hay que definir que, serio, esa, eh, esa situación sí, esa, esa especie de, de vigilancia sí. que de manera discreta que sí. exhibe, pero o sea, militarizado en eso, este momento, yo cuando me crié, claro, cuando yo era niño decía eh, militarizado, yo eh, veía tanque de guerra, vaina, Congreso Nacional en los este cazadores momento, de contanza eh, es producto de las expectativas que sí. en los últimos días ha creado el asunto es si somete, no sé si no se somete si llega o no llega este proyecto eh, que se tiene previsto en cualquier momento para pues, someter al Congreso Nacional sobre la reforma constitucional con el objetivo de que pueda el presidente de la República Habilitar, poder eh, habilitarlo para que si así lo entiende pueda aspirar de nuevo a la presidencia de la República eso es innegable, es inocultable sobre todo estos, estos, eh, estos efectivos militares y vehículos que están rondando, merodeando el, el área del Congreso Nacional en estos momentos. Además, Eres, tú sabes, eh, ese es nuestro país. Yo ¿Sale? creo que este es un país especial porque, por ejemplo, si, si, que tú me dices, si tú me dices que, re, que en la zona universitaria, en la UAS, en este momento, eh, esto es un ejemplo que estoy poniendo, ¿verdad? Eh, están merodando vehículos militares porque se anuncia que puede haber una protesta pero, eh, pero, en, ¿no en la UAS. Eso? Tú dices, bueno, son estudiantes, son jóvenes, esto es común, históricamente ha sido normal en la UAS o en cualquier otra área, por ejemplo, del quehacer dominicano. Pero en el Congreso Nacional... Los únicos que pueden hacer eso eh, son ellos mismos. Y usted sabe a qué se debe esta vigilancia, es por los enfrentamientos y por las fricciones que han Ellos venido mismos. confrontando y enfrentando a algunos legisladores de, la de la, del mismo oiga esto sí, del mismo claro. partido en el gobierno. Hubo uno ¿sí? que ofe le, le dijo de esto sí, a, una, a siquiera, una diputada famosa claro, de ahí, a Lila Burkete. Sí, porque ni siquiera, si tú me dijeras a mí que son congresistas de la, de, la de la oposición, de la si dijeras que fue un congresistas de la oposición, bueno, que no se justifica de ninguna manera, pero es más aceptable. Pero, por ejemplo, congresistas del mismo partido, uno, que obedecen a la línea de Manuel Fernández y otra línea del, del presidente de Medina son los que han y creado esa que en la línea en, de permanecer en ahí, el Congreso. Desde, desde ellos no de ahí, entonces no la teta. Es esa la razón por la que una medida de prevención eh, se ha estado vigilando, ya no de manera discreta, Mira. porque hay múltiples vehículos eh, merodeando el Congreso Nacional para, para prevenir cualquier situación. Eh, de conflicto que se pueda generar Al momento de llegar esta pieza Mira, Que se espera la, el, el, que pueda ser en cualquier momento El ventarrón momento. Que, que anuncian un por ahí eso, Es un ventarrón prácticamente legislativo O sea, eh, el pueblo dominicano Y es y eso tú lo vas a ver en todos los países del mundo Donde existen las primarias y este tipo de elecciones Apenas, si ustedes ven, las elecciones normales O sea, ir a una elección normal Está, está teniendo, ha aumentado los últimos 15 años la abstinencia de a votar eh, ha sido mucha, ha aumentado no, no. de manera gradual. Imagínate, cada cuatro años... Imagínate pues, si es una cosa que es para elegir un candidato de un partido. Menos gente cada, también, le cada, interesa eso. Cada cuatro años no. aumenta de manera significativa la cantidad de abstención sí. que se produce en el país sí, sí, sí, porque qué creemos? no creemos? No, ya no, el no. país no cree eh, no. En, en, en este tipo de, de cosas que es la única oportunidad que tenemos nosotros sí. y que para cambiar eh, para mejor pero pues realmente digo, en el pasado en la práctica no ha sido claro, así en el pasado comentario que quisimos hacer ese esa, esa sensibilización a ustedes sobre lo que significa tener el poder de, de, de, de ir a votar en unas elecciones libres que no, nunca han sido libres en este país porque siempre van van a ser siempre eh, impulsadas por un por una, característica por una característica externa que no sea la elección de un candidato que sea el idóneo para llevar al país hacia el, la, la, la dirección que, que de progreso de, de, de a todos los niveles, sino que se va al, al, al a la urna, al escrutinio con el simple, des, el simple eh, mentalidad, da, ¿dónde está lo mío? ¿cómo me voy a buscar lo mío? Algunos lo de ellos se lo dan antes de la votación, que es un, es un salami, que es una compra, que es un bonogá, que es un bonolú, un tanque lleno, un pica pollo, 200 pesos. Algunos se lo dan antes de la votación y ese, ese es el pago de cuatro años. Otros van y votan y buscan quien vote porque luego de eso van a estar en la picota. ¿Qué quiere decir la picota? Que hay dos formas. De, de estar en la picota, que quieren estar en la picota porque usted puede decir, pero fulano ¿para qué necesita entrar a la política si tiene todos los cuartos del mundo? No, porque en la política se pueden lavar muchas cosas entre ellos, el lavado social y el lavado económico, ¿tú entiendes? que tú puedes hacer del poder desde el, desde el poder político tú puedes eh, hacer, eh, porque una cosa es poder y otra cosa es tener dinero, en el caso de la política tú tienes poder y eso eh, tiene un precio cada vez que vamos así, con un, a, un, a un cuatrenio, pensando en lo, que voy, van a, en lo que me van a dar, en lo que voy, voy a buscar y en lo que voy a lavar, en lo que voy a hacer todo eso, entonces nunca vamos a tener un gobierno realmente que, que se dedique a, a, a, al, al desarrollo de nuestro país. Pero nosotros tampoco le, le exigimos a que de, este, este gobierno que dice que va a durar, cualquier que sea, no estoy hablando de ni Danilo Medina, ni, ni de ninguno que hayan pasado, cualquier de esos que siempre te dicen que solo son cuatro años, sin embargo se tiran tres periodos, tú le dices, mire, como usted va a durar tres periodos, seguro, porque yo sé que sí, porque usted se va a reelegir, porque a usted le va a gustar el, la ñoña, porque a usted le va a gustar esa silla ya alfiler, que a usted le va a gustar estar, estar, estar arriba, yo le voy a decir ahora, dígame el plan económico político, social y cultural que usted tiene para la República Dominicana en 20 años que sean, lo primero que sea eh, eh, real y que se puedan realizar en la, la nación, no pintarte pajaritos preñados, pajaritos en el aire velen con los pastores, para después entonces eh, decir, no, que no hay recursos para hacer esto, no, los planes se hacen en base a eso, en base a realidades entonces tú le dices, sí, pues también pues yo voy a votar por ti me interesa ese plan yo creo que por ahí podemos empezar. Pero aquí donde la impronta se hace, donde se vive de la impronta y donde cada cuatro años se cambia el sistema de el sistema de hacer las cosas, o no se cambia, o se mantiene igual. Entonces, eh, eso es lo que pasa con, porque, eso pasa, porque nuestro voto que hacemos en una urna no tiene el valor real. No es intercambiable por la mejoría de la nación, sino intercambiable por mi mejoría y porque, y por, y algunos por una miseria de una semana. Mira, en otro orden, ya en el, en el ámbito local, yo quiero referirme a una situación que en, en, el pasado viernes reflejó la página Telenor.com.de y es con referente a las condiciones deplorables en las que está la oficina que alberga aquí en San Francisco de Macorís, nada más y nada menos que la defensa civil esta institución que tiene como objetivo salvar, salvaguardar vidas y más en este momento Pero donde ya tú. inició la temporada ciclónica es increíble señores ver ese es el local de la defensa civil aquí en San Francisco de Macorís que está aquí en la calle eh, Sánchez eh, no, entre la calle Sánchez y la Fran Grullón eh, eso que ustedes ven ahí al lado izquierdo de su pantalla, la piscina de ensayo es ¿no? eh, esa, eso inunde, ese local de la defensa inundado por aguas negras y excrementos. O sea, que no es una, eso piscina, fue el de pasado, no una piscina de ensayo. El de no, el pasado no. miércoles, que era el pasado jueves, que llovió, cayó un aguacero aquí de manera repentina aquí en San Francisco de Macorís. Sí. Y en esas condiciones era que estaba, que dejó la oficina de la defensa civil. Esta denuncia fue hecha por su director regional, quien es. Juan Pablo Hinoa, quien en múltiples ocasiones ha hecho acto de presencia y ha hecho contacto con la gobernación civil y provincial de Duarte, reclamándole, diciendo, eh, o, reiter, o ¿cómo le digo? Reiterándole, ratificándole, porque todo el gobernador o la gobernación, y todos conocemos dónde está la defensa civil claro. y en qué condiciones. Desde que hay una desgracia, tú sabes que de ahí que viene. Exactamente. El, de ahí o sea, que va el gobernador a hablar. ¿Cuál es la razón para que entonces la gobernación civil y provincial no haga las acciones correspondientes para lograr hacer algo, trasladar el local de la defensa civil o ponerlo para que este personal de esta importantísima institución o la que más responsable de salvaguardar vidas sobre todo en situaciones difíciles eh, de este país, y en esta época, en la temporada ciclónica, esté en esas condiciones. Yo creo que la defensa civil pues no se merece, ¿verdad?, estar, que, que, que pueda trabajar, que pueda laborar en esas condiciones. Así que nosotros desde aquí nos unimos al, al clamor de la defensa civil como institución, para que de alguna manera la gobernación, el gobierno central o llámese como se llama, pues venga en auxilio o vaya en auxilio y pueda poner en condiciones que ellos puedan mínimamente realizar sus labores o trasladar la defensa civil de este local porque está, lo están haciendo en, un, en condiciones deplorables. Oiga bien, esto eso que usted ve ahí son aguas negras y excremento que vienen de una zanja, de uno uh -huh. eh, que, que pasa por ahí, da, creo que no sé la cañada del diablo que hace contacto por ahí, Rito. que todo el mundo conoce, y esa es la condición en la, que está la en la que trabaja la defensa civil aquí en San Francisco de Macorís. Es que, es, es que el, como te digo, el, el asunto de, de, de las instituciones, esas son instituciones que no suman votos, ¿me Son instituciones que no son proselitistas. Eh, pero es más fácil agarrar y poner un anuncio en un tabloncillo, sin no ser el que está organizando un centro. No digo que soy malo, pero es más visto hacer una inversión de ese tipo, en esa cosa, porque se ve quienes van a votar están ahí y dicen, ah, esto lo hizo fulano, esto está ayudando al, al deporte, a la recreación. Sin embargo, eh, una institución como la Defensa Civil, que la gente la conoce que lo que en, el el, difícil, y, en el momento más difícil en su momento más difícil es que conocen lo que es la defensa civil Oiga. A, además Sergio un altísimo porcentaje del personal altísimo porcentaje del personal bueno, que labora en la defensa todo. civil es de, claro. lo hace de manera voluntaria nomina, de manera ya. solidaria ¿Mm? una manera de poner de manifiesto la sensibilidad del, del dominicano y se, se, que se hace se pone de manifiesto en este tipo de instituciones, una, la una es la cosa, tú civil? sabes el reguero de ONG, de ONG que tienen unos, esos diputados y esos senadores que no se saben qué se hacen Y ninguna ella? van en auxilio de la no, defensa. Eso civil. es lo que te estoy diciendo. ¿Eh? Que, oye, que no se sabe qué hacen con, lo, con, la, con la derogación que se hace el Senado cada, cada mes a, a, ese, a esas instituciones, a ONG, famosas ONG. Que cada diputado de eso tiene tres, cuatro. Yo le pregunto. Es que no existe una ONG que esté dedicada principalmente a... a vamos a hablar de nuestra institución de la defensa civil, de la nuestra, de San Francisco de Macri. No lo meta, No metamos el baúl a, a los demás. ¿Cuántos diputados tenemos? ¿Cuatro? Cuatro. ¿Cuatro diputado? Cuatro diputados. Cuatro diputados. Y la defensa civil. En los momentos ¿Qué? difíciles tiene que buscar vehículo prestado. No tiene ni siquiera eh, eh, con qué darle un, un café en la mañana a esos muchachos que están ahí gratis, sin, sin cobrar un centavo, más que el deseo de, ¿Cómo, de servir. ¿Cómo Sergio Romero motiva, motiva, motiva uno a esos jovencitos, sí. a esos adolescentes, no. que de manera voluntaria, de manera desprendida, van a prestar su servicio? Para beneficiar, no a uno, a unos. A unos. ¿Qué? Que no, en su familia, que en no son su familia. En condiciones que ni no, el Estado mismo ha podido sí. eh, eh, eh, eh, Y lo grande del de caso, que inmediatamente la, la desgracia aparece, el primer, la, el primer nombre que aparece es la defensa civil y al lado están todos esos funcionarios que ganan dinero sí, sí, sí. hablando. Pero, reiterar yo digo siempre que ese es nuestro país. Ojalá, Ojalá que la gobernación civil y provincial pueda accionar y mínimo, agotar señora. el procedimiento que debe hacerlo para ir en auxilio del local y de este personal que trabaja arduamente a cambio de nada. Pero mira, ni la defensa civil. Ni el gobernador, ni el, el ayuntamiento, que también se podría, también, pues su parte, porque él, él, ellos son. Lo, una mano derecha también de lo que pueda suceder. ¿En serio? Oye, sí. oye, oye, no importa, de todo el mundo. O sea, no importa la institución, institución cómo que se sea. llame. Es que la defensa civil trabaja en beneficio de todos nosotros. El sector empresarial debe hacerse eco para que realmente esta, esta institución pues, pueda laborar de manera digna. A, en aquí, condiciones vemos lo, aquí vemos, más digna. Aquí vemos sí. a los políticos el día que aparecerá de desgracia con cinco fundos de pan y, y un salami de los grandes llevándolo a, lo, a los muchachitos dice, para que coman. Ese es, es el aporte que merece. Eh, la defensa civil de parte de los políticos de, de aquí, de San Francisco de Macorís porque aquí hay muchos políticos con influencia y con recursos para tener la, la defensa civil como está Mira ¿no? Sergio, en, en otro en otro orden la semana pasada nosotros nos hicimos eco eh, resaltando verdad la iniciativa de que un grupo de buenos ciudadanos de municipios hicieron eh, en la ciudad de Moca, provincia española. Ay, mamá, sí. Y hoy, pues yo quiero también hacer referencia y hacer un breve comentario con respecto a esta situación. Y es la denuncia que sale hoy reflejada en el periódico Hoy, donde en Moca, en múltiples sectores de Moca, apoyado por autoridades de esa zona, existen fábricas de bebida adulterada. <risa> Bebidas adulteradas ah, Bebidas estas que, bebida esta que están siendo Distribuidas en diversos eh, eh, Locales comerciales Incluyendo la zona turística De Puerto Plata Y eso dice mucho Y lo más impactante De esta denuncia que hace el periódico Hoy es que esta práctica Es eh, avalada por autoridades donde dicen, donde dicen ellos Dice la denuncia que autoridades con pleno conocimiento, en vez de accionar en contra Somos de esta práctica, de no, van a buscar PA, van a cobrar PA. O sea, esta es una situación... Eh, no, no se ríe, pero que, mire. Que una una comunidad como la Mocana, caracterizada por trabajar, laborioso Pero mira, eh, por y, y déjame decirte que ese, ese, alcohol, ese, ese alcohol es, es, es eh, de origen colombiano. Ah, pues yo, yo pensaba que me lo... Eh. Entonces, una, una comunidad que estas son de las características que tiene recuerden que hay dos prácticas esa práctica de estar fabricando al, al, bebidas adulteradas también como sí, que la tiene mucho que ver con la medicina porque en Moca usted va a cualquier sector y encuentra mesitas en el frente sí, no, vendiendo no, no, normal, medicamentos. Normal, normal, Donde se dice que esos medicamentos pues, son falsificados normal, o fabricados en patios, en parte trasera Al inicio ellos iniciaron con M muestra, pero ahora ya están tiene su empresa. Entonces, ojo con esa situación porque una comunidad tan laboriosa, tan emprendedora, eh, bueno, que esa referente. Una comunicadora para empezó a país, atacar a esa gente y se, después se cayó así que mucho Aunque cuidado con que eso, fuerza, y ojalá que esta práctica pueda eh, ponerle atención las autoridades sobre todo con el informe que dio recientemente la semana pasada eh, el, el ministro de salud pública eh, que yo no me acuerdo nunca el nombre porque es el ministro que más bajo perfil ha tenido en toda la historia de lo que es de los que cinco que estamos aquí, de los cinco que estamos aquí quién conoce, quién conoce el nombre del de ministro de la salud pública ...ninguno... ...pregúntale... Yerjan, ...¿quién es el Ministro de Salud Pública? ...no sabe... Eh, ni yo... El licenciado, el licenciado... ...y yo... Y, ...no... ...no... ...es de, de, de, de... Senasa... Ah, ...pero ni sí. yo que soy médico... Licenciado, ...me acuerdo fácil... ...el licenciado... o antiguo no... no. ...oye... Es el, ...es el... ministro que menos presión... ...ha aguantado en esa... ...en esa cartera... ...ni presión política... ...ni presión gremial... nada. ...se está bien... ...y dijo que uno de los problemas que estaba pasando en el sector turístico era que había bebidas adulteradas, según él. Yo no sabía, yo no sabía Allá, por qué. Ahí está la denuncia, no, no, no es, no, es, no no es no fue, mentira. No, pero que él, él lo dijo y dijo que, que se había encontrado metanol, que sé yo cuando y dijo, que entonces dice, que yo no sé si él es médico, porque hay que preguntar ahora, porque hay muchísimos funcionarios que en su sitio que no son, eh, él dice que lo, eh, habían muerto por causas naturales, sin embargo dice que las causas podrían ser de metanol. Entonces, metanol, entonces yo no entiendo. Así es. Eh, vamos, Sergio Romero, a una pausa comercial. Y a regreso venimos con los titulares que traen los principales medios de comunicación en el día de hoy. Así que no le cambie que en breve regresamos.